13 horas con 10 minutos vamos a cambiar de información en 10 años el bono Juana Azurduy ha llegado a beneficiar a más de 2 millones de madres y niños veamos los detalles a continuación el programa implementado en 2009 por el Ministerio de Salud es un incentivo económico para mujeres gestantes condicionado a cumplir cuatro controles de prenatales, parto institucional y control postparto para niños y niñas menores de dos años, condicionado además a 12 controles integrales de salud bimensual. El programa ha llegado a beneficiar durante este periodo de la implementación a más de dos millones de madres y niños. El bono Juan Arzoso ha sido instaurado con la... Eh, con el objetivo y la finalidad de poder disminuir la morbi mortalidad materna y disminuir la los índices de, de nutrición crónica en menores de dos años, lo cual eh, ha sido cumplido por, eh, por nuestro programa eh, eh, en un 50%, es decir, que el, el, la, se ha producido perdón, se ha propiciado la disminución de la mortalidad materna en un 50%. Se establece el bono madre, niño y niña Juana Zurduy como incentivo para el uso de los servicios de salud por parte de la madre durante el periodo de embarazo y el parto, así como el cumplimiento de los protocolos de control integral, crecimiento y desarrollo de la niña o el niño desde su nacimiento hasta que cumpla los dos años de edad. Además, desde el 2015 se entregó el subsidio prenatal. Eh, se ha hecho una, una cuantiosa inversión en lo que implica la distribución del, del subsidio eh, actualmente en estos cuatro años se eh, ha tenido una inversión de 405.5 millones de bolivianos eh, en la distribución de los paquetes del subsidio universal. Producto de estas políticas desarrolladas por el Estado boliviano se logró reducir las tasas de mortalidad materno infantil antes en Bolivia por cada mil madres el 50% de las madres y niños morían por falta de atención médica ahora con estas políticas de Estado, por cada mil, el 25% mueren. En lo que va desde el 2008 al 2016. Asimismo, el bono Juan Azul ha propiciado la, eh, la disminución de la desnutrición crónica en menores de 5 años, también en un 50% en, en este periodo de 2008 al 2016.